Vamos a dar la bienvenida entonces a Lorena Zapata, entrenadora de volei, a Juana Becerra y a Pilar Arancibia. Chicas, bienvenidas gracias, a las tres. Las gracias, aplaudo gracias. nuevamente. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones por traer la copa y por todo lo que dejaron allí en Mar del Plata. Bueno, muchas gracias. Qué ¿Eh? lindo. Contémosle a la gente cómo es la instancia, porque esto surge. Primero departamental, luego provincial. ¿Cuáles son las instancias para llegar al nacional? Sí, los Juegos de vita se hacen desde el año 1950 y reúnen a todos los deportes eh, que se practican en la actualidad en Argentina. Y se hace una etapa departamental, uh -huh. donde bueno, cada disciplina se inscribe en su municipio, luego se hace la etapa provincial. Ustedes pertenecientes a Maipú. Nosotros representamos a la municipalidad, la municipalidad de Maipú. la Municipalidad de Maipú, perfecto. Y mmm, luego se hace la etapa provincial y el ganador de la etapa provincial, en este caso, deja de llamarse equipo de vole Municipalidad de Maipú y pasa a ser Mendoza. Claro. Y esa fue la instancia que fuimos a jugar a Mar del Plata, eh, bueno, en la cual paso a paso tuvimos la suerte de llegar a la final y poder, con la actuación impecable de las de la chicas, chica. ganarla y traernos la semejante copa y Qué semejante hermosa. triunfo. Filar y Juana, ustedes, bueno, bienvenidas nuevamente. Gracias. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fueron esas instancias? A medida que iban superando las postas departamental, provincial y llegaron al nacional. Cuando llegaron, ¿qué dijeron? Es nuestra, ganamos. ¿Cómo lo vivieron? Sí. Y era muy difícil, pero sí, o sea, era posible. Ganarlo. Totalmente, totalmente. Sí. ¿Y vos cómo lo viviste? Muy nerviosa y nos tenía bastante fe igual. ¿Sí? Así que dije, chao, es nuestro. Es importante, ¿no? El apoyarse sí. en el equipo con sus compañeras, formar un equipo es básico, algo básico en cualquier situación, pero en el deporte sobre todo. Bueno, en el espíritu deportivo, el equipo es básico. Sí, totalmente. Eh, las chicas vienen jugando desde muy chicas, como uh -huh. decíamos en... En Maipú y tuvimos una incorporación de jugadoras que invitamos de Club Mendoza de Regatas, dos jugadoras. Sí, un estaba Cami, que es hija de, de Adriana, que exacto, trabaja con nosotros, Exacto, casinera, un saludo a las chicas también sí, que se sumaron a, a nuestro plantel. Y bueno, realmente un gran equipo en cuanto a nivel técnico, táctico, eh, bueno, a nivel humano, sin palabras. Uh -huh. eh, uno de los mejores que me ha tocado dirigir Y bueno, y la convicción, la disciplina que que tienen esas jugadoras de Mendoza realmente in, increíble y, y haciendo ciertas comparaciones, bueno, nada, un equipo eh, completamente eh, disciplinado, como te digo, competitivo y con mucha convicción de lo que iban a buscar. Fundamental, ¿Y cómo es esa selección para terminar de completar el equipo? ¿Eran ganadoras de los distintos departamentos? ¿Cómo terminaron de formar el grupo, el equipo? Nosotros desde el primer momento representamos a la municipalidad de Maipú, sí. Eh, bueno, con nosotros tenemos una gran base de jugadoras y bueno, seleccionamos, teníamos que armar una lista de 10 y nos parecía bueno eh, completar la lista uh -huh. y, e invitar a chicas de otros clubes para que bueno, realmente el equipo fuera más competitivo y con la posibilidad de que participaran otras chicas, no solamente uh -huh. las de Maipú. Así que es así que formamos esa lista, eh, por supuesto con la invitación a las jugadoras y a los entrenadores de esas jugadoras. y Armamos digamos el equipo que creíamos eh, el, el más competitivo, sí. el, el más potente que podíamos armar. Así que bueno, fue bien. Estuvo dura la final provincial, que fue contra San Martín de Porres, que representaba a Guaymallén. Uh -huh. En un tiebreak ganamos la final. Y bueno, nada ya empezamos a transitar la etapa nacional en una zona eh, complicada y luego nos tocó clasificar entre los ocho mejores del país. Wow. Así que ahí empezó otro torneo. Esto fue el día jueves a la tarde y bueno, ahí se replantean los objetivos del equipo, que lo hacemos en conjunto con la otra entrenadora, que es Camila Disparti, eh, y las chicas, por supuesto. ¿Qué, ah, implica, ¿qué, replantear eso, ¿qué implica replantear estos objetivos y con esa uno, vuelta de tuerca? Cuando uno participa en un torneo donde participan 27 equipos... Sí. Eh, bueno, los objetivos que nos planteamos son a mediano plazo cómo clasificar entre los ocho primeros. Ok. ¿sí? Para vivir esa etapa de clasificación lo más eh, tranquila que se pueda. Uh -huh. Y no nos decimos, ya estamos en la final, ¿no? Seguro. Entonces, una vez que entras entre los ocho, nos volvemos a reunir siempre día a día y nos replanteamos qué queremos ahora, estar uh -huh. entre los cuatro. Uh -huh. Y buscamos objetivos a mediano plazo. Uh -huh. Eh, teniendo en cuenta que tienen 13, 14 y alguna que otra tiene 15 años uh -huh. Entonces, eh, por momentos la presión eh, puede claro, influir Lógico. Entonces, bueno, como tratamos de formar jugadores, eh, jugadoras en este caso Bueno, sacamos un poco de presión planteándonos objetivos a mediano plazo Seguro. Una vez que estuvimos entre los cuatro dijimos vamos por la final claro. Y una vez que estuvimos en la final, bueno Esta era eh, sí. a ganar, obviamente Lore, sos la única mujer certificada, ¿no? para poder ¿Como entrenadora para poder aplicar? Eh, no, no, en el país hay un montón de entrenadoras en la provincia. Sí. Yo soy instructora de vole, que imparto los cursos okay. a los entrenadores y ahí sí soy la única mujer en el país que da qué cursos. bien! Bueno, está buenísimo. Sí, qué bueno. Creo... Bueno, importante para, para destacar. <risa> Chicas, y cuando llegaron a la final, ¿cómo lo vivieron? Obviamente, muchos nervios en la previa, me imagino, pero el momento de ganar, ¿cómo lo transitaron? ¿Cómo fue esa parte emocional, esa parte de equipo? No, muy nerviosa, pero... <risa> íbamos con todo y a jugar a todo. Bien, y vos cómo lo viste de la misma forma, me imagino. Igual. Bien. Y acá en adelante, ¿cómo se ven? ¿Quieren seguir en este deporte? ¿Quieren seguir incursionando? ¿Se ven trabajando el día de mañana como entrenadoras de volei? ¿Cómo lo vivencian el deporte en sus vidas? ¿Qué implica? A seguir con este deporte. Uh -huh. sí. <risa> bueno, están bien ahí. Ambas tienen una buena motivadora. <risa> Ambas eh, son jugadoras, eh, Juana es armadora del uh -huh. equipo, que iba a una sola armadora y Pilar es libero. Y la verdad que han sabido manejar muy bien esta situación donde casi que no tuvieron cambios en todo el torneo, ah. entonces manejar esta frustración, que para ahí cuando no le salían las cosas, las dos son chicas. No, no jóvenes, ¿Cuántos chicas? años tienen? Porque es sub-15, pero ¿cuántos tienen? Yo 14, yo 13. Claro, claro, son chicas. ¿Y cómo vieron ustedes el nivel de competencia con otras provincias, con los equipos que les tocaron? ¿Se sintieron en alguna instancia muy difícil, se sintieron a la par? ¿Cómo lo vivieron? En la final yo sentí que estábamos muy parejos. Uh -huh. Y en, en un partido que fue contra Misiones también, porque algunos equipos eran escolares claro. de las provincias. Y lo sentí competitivo en la final. Sí. Lógico, sí, es una instancia. Sí, también. Compleja, difícil. Lori, ¿vos cómo viste desde tu visión ahí de, de madre, de arriba de todo? <risa> el nivel del y país. El, en nivel, este el nivel del país es bueno. Venimos de. Eh, participar en los campeonatos argentinos con la selección de Mendoza, ahora nos estamos preparando con las chicas, nos vamos el, do el domingo a la Copa Argentina de Clubes, Uy, más buena. o menos el nivel es en Ajá. empieza el lunes que viene la Copa Argentina Sub-16 y Maipú participa en Sub-16 y a la Bien. otra semana nos quedamos una semana más <risa> sí. y participamos de la Sub-14. Ah, están en todas. Eh, todo. en todas. Es que ha sido un año con muchos logros para nuestra institución. De paso, sí. agradezco al municipio que siempre nos apoya. Y hemos tenido campeonatos regionales, hemos salido campeonatos regionales. Bueno, venimos arrastrando y re, digamos eh, recogiendo lo sembrado en tantos años de... Desde el mini volei uh -huh. hasta la actualidad las chicas han sido formadas en el club. Me encanta. Chicas, tienen la medalla, recién me decían también sí. por ahí. Me gustaría verla, porque claro, además de la copa, no sé si le pueden hacer algún planito a la medalla. Número uno, qué lena, me encanta. Compartila, compartila. Mira, Compartil, si ¿eh? Compartil. Compartil la mostramos acá al Chicho, la medalla de los Juegos Nacionales Evita con el número uno gigante, ¿no? qué? ¿Qué Felicitaciones, chicas. Gracias. Gracias. Esta no la quedo yo. Sí. Pero yo no tengo ninguna con el número uno, ni dos, ni 15, ni nada. Tengo que conseguir mi propia medalla. Me gustaría que para terminar, chicas, eh, cada una me diga en pocas palabras qué simboliza, porque si bien la Copa es un premio físico, ¿qué representa esto para ustedes? ¿Trabajo de todo un año en equipo? ¿A quién se lo quieren dedicar? ¿Qué dirían? ¿La familia? ¿El apoyo de los amigos? ¿Qué representa para ustedes este torneo que han ganado? El esfuerzo de lo que hemos hecho todo el año. Uh -huh y a trabajar. hemos trabajado duro y bueno eso. y se ve reflejado en sí. este resultado sin duda, para vos qué simboliza qué representa este premio representa todo mi esfuerzo que he hecho en todos los años que he estado en, en este deporte y en este club uh -huh. seguro, y Juli desde tu visión eh, ah, luego, ale, perdón sí, no, Juli. sí, está bien Ey, mirá, es el premio a tantos años de siembra en la institución, como bueno vuelvo a repetir el el Polideportivo riboski la Municipalidad de Maipú, nuestra casa, muchos años formando jugadores y jugadoras. Eh, la verdad que el esfuerzo en conjunto tanto de las chicas como sus familias, que las ¿Seguro? llevan, las traen, que es fundamental el apoyo a la familia. Y también el equipo de trabajo, que nosotros tenemos un equipazo. Bueno, hoy me toca ser a mí la que está acá charlando y compartiendo este momento. Y me tocó a mí dirigir ese equipo en los Juegos de Vita, pero somos un equipo de trabajo uh -huh. muy muy ahí están claro, enorme, fuimos, con, fuimos con tres equipos de Maipú a los Juegos de Vita. bueno nosotros conseguimos el primer puesto pero las sub-17 también clasificaron las de Maipú y los varones también los sub-17 fueron de Maipú muy bien. entonces eso habla de un gran trabajo, tenemos detrás de todo esto el preparador físico que por ahí es la cara no visible uh -huh. pero es el que le pone todo el, el condimento de la parte física que es tan importante y bueno nada, el apoyo que cada uno en lo personal tiene, su familia, sus amigos como vos decías recién eh, nosotros desde Maipú eh, se hace una gran apuesta al Deporte Federado entonces siempre queriéndolo resaltar y sostenerlo Seguro. que por ahí en otros lados no se da y bueno hoy estaba en la escuela cuando entré porque trabajo en primaria uh -huh. y los chicos la dire claro, saludaban y todo y la verdad que estar ahí en ese juego Evita de este año ha sido sensacional Qué lindo hemos compartido con el Deporte Adaptado también Fundamental. Eh, con muchas muchos jóvenes con discapacidades uh -huh. que participan es muy importante que eso, la también inclusión. entre ellos de, iban a la playa, les ayudaban con las sillas de rueda, con esto, con el otro. Es fantástico. La convivencia ha la sido convivencia maravillosa. Se suma muchísimo el plus que tiene el deporte. Exacto. Esa exacto. parte humana. Así que bueno, en Chicas, lo personal y en lo institucional, es un, un abrazo al alma. de ¿pero ¿Qué te parece, Lore, años. Un placer. Lorena, Pilar y Juana, les brindamos nuevamente un fuerte <risa> aplauso. En ellas tres representadas, todo este equipo que recién veíamos en imágenes. Chicas, gracias. Gracias. Felicitaciones <risa> y todo el éxito para las próximas instancias que se vienen. Pero Muchísimas gracias. Todo lo mejor, un placer.